¿Necesitas presentar documentación a una administración pública pero no puedes ir presencialmente? No te preocupes, con tu DNI electrónico o si dispones de certificado digital o clave PIN podrás hacerlo desde casa. Busca Carpeta Ciudadana en Google. Pincha en el primer resultado. Accede a la carpeta ciudadana con tu DNI electrónico, certificado digital o clave PIN. En el menú superior, vete a Mis registros, Presentar solicitud de registro electrónico. Indica si eres tú el solicitante o actúas en nombre de otra persona y eres su representante y el método con el que te estás identificando. Presiona Identifícate. Rellena los datos del interesado y la solicitud. En el apartado Datos de solicitud, el organismo destinatario, debemos seleccionar el organismo al que va dirigida nuestra solicitud. Pincha en Buscador. Define los parámetros de tu búsqueda, como mínimo el nivel de administración. Selecciona el destinatario y pincha en Aceptar. Rellena los campos de Asunto, Expone y Solicita. Adjunta el documento e indica el correo electrónico donde queremos recibir los avisos relativos a esta solicitud. Pincha en Siguiente. Y si todos los datos son correctos, pincha en Siguiente para finalizar tu solicitud y recibir un número de registro. Si te ha gustado este vídeo, síguenos en Twitter, Facebook, Instagram o suscríbete a nuestro canal de YouTube.